Bueno, para la gente de México es un día especial, es un día de fiesta. En Estados Unidos, bueno, lo festejan más que, que en México, pero es algo, algo, algo bonito. Y el tema de hoy, fíjese nada más, ante cualquier situación. Está ¿hmm? bien el tema, ¿verdad? Ante cualquier situación. Bueno, pues hoy 5 de mayo, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y vamos a ver ahí en Filipenses 4, versos 10 al 14. En la versión Dios habla hoy Y empieza así con el verso 10 Me alegro mucho en el Señor De que ustedes hayan vuelto a pensar en mí Aquí Pablo está hablando a los, a los filipenses No quiero decir que me hubieran olvidado Sino que no tenían la oportunidad de ayudarme Y aquí está hablando Pablo verdad, de las ayudas que él recibía En ocasiones cuando iba así a los diferentes pueblos Donde él iba predicando la palabra de Dios y dice en el verso 11, no lo digo porque yo esté necesitado. Fíjate lo que le está diciendo aquí, Pablo, a los filipenses. Pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y qué importante es esto, ¿verdad? Que tú, yo y todo el mundo pudiéramos estar contentos con lo que tenemos. Sea poco, sea regular, sea mucho. O que sea demasiado también, ¿por qué no? Porque en el Señor no hay medida. Para un no o para un sí. Para poco o para mucho. Pero Pablo aquí lo está diciendo... No lo digo porque yo esté necesitado Pues he aprendido a contentarme Con lo, lo que yo tenga Así debe ser también nuestra situación Mi amado, mi amada Veamos lo que dice el verso 12 Sé lo que es vivir en la pobreza Dice que qué hermoso está diciendo lo que. Dice. Sé lo que es vivir en la pobreza Y también lo que es vivir en la abundancia ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre que vivía bien O sea, se entiende que Pablo era una persona Que venía de... un de buena cuna, por así decirlo. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Por eso el tema, ante cualquier situación. Y tenemos que hacerle frente también nosotros, tú y yo y todo el mundo. Así debiéramos de tomar las cosas a como vaya siendo, irlo viviendo. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. Qué hermoso es esto, mi amado, mi amado que podamos saber y sabernos contentar con lo que tengamos A tener de sobra Que no tener nada Porque como que cuando nos falta Como que estamos insatisfechos ¿Verdad? Como que siempre queremos tener más Y de estar más holgados Y que nunca falte nada Pero dice Pablo ¿Verdad? Él es el gran ejemplo aquí Diciéndonos cualquiera que sea la situación Ante cualquier situación Hay que estar contentos Hay que estar felices Hay que estar en el Señor. Dice el verso 13. A todo puedo hacerle frente. A todo. Gracias a Cristo que me fortalece. Pues ese pasaje precioso. ¿verdad? De filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso es estar fortalecido en el Señor. Y dar gracias. Porque Cristo es quien nos fortalece. Para una situación o para la otra. Pero que Él sea quien nos esté fortaleciendo. Y para finalizar. Dice el 14. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Aquí está dándonos una muestra y una señal de que qué importante es estar con los siervos de Dios cuando los siervos necesitan, sin que ellos tengan que pedir que sea de nuestra propia voluntad, que seamos nosotros voluntarios para dar, que tú puedas dar también a los siervos del Señor, que puedas tener ese deseo sin que se te pida tú tener el deseo de poder dar. Que no haya esa necesidad de estar pidiendo, sino que tú eres una persona agradecida con Dios y sabes cuándo debes de dar y a quién debes de darle. Vamos a orar. Padre, le adoramos y le bendecimos, le honramos y le glorificamos. Le damos honra, le damos gloria y le damos alabanza. Señor, enséñonos a ser como Pablo. Y que haya muchos Pablos, Señor, sirviéndole. Y que haya muchos filipenses, siendo los instrumentos de la ayuda y de la bendición. Padre Santo, que usted sea el único que sea honrado y glorificado ante cualquier situación y que nosotros sepamos vivir agradecidos ante cualquier situación que pudiéramos tener en la vida. Para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecidos, mis amados. Reciban la bendición. recíbela en nombre del Padre, en nombre del Hijo,